Bien, eh, es directora de Conocimiento Abierto y Media Chicas, también es periodista y emprendedora social digital. Esto último, no sin antes meterse en un gran y tremendo FACAP, señoras y señores, con nosotros. ¡Ya García, fuerte el aplauso! Sí. ¡Olis! Gracias, señor. De este lado, porque tenemos los dos micrófonos. Ah, Mirá, bien, los dos de la derecha. Bueno, bien. Baby, siete minutos, todo tuyo. Perfecto. Bienvenida. Me quiero morir, hablar después de Muscari, yo te digo, es el momento, porque después del culo de Muscari, olvídate, eh, no te la remonto más. Eh, bueno, Silla García, como me comentaba, como comentaba Hernán, soy, soy directora de la Fundación Conocimiento Abierto, también creo, algunos proyectos sociales. ¿Qué tiene que ver, digamos, mis comienzos en los medios con terminar hablando hace poco en la conferencia internacional de las más importantes de datos abiertos? Ahora se los voy a contar. Eh, en el 2005 empiezo a trabajar en los medios, pasé por varias áreas, después de 10 años en medios, terminando como directora de un área digital, pasando por jefa de producción de uno de los medios más grandes de Argentina. Decido trabajar en tecnología, en datos, en lo que tiene que ver todo el cambio radical y la convergencia en medios. Voy hacia mi jefe, uno de los directores más importantes también de medios, y le digo, tenemos que llevar los medios a lo que son las redes sociales, en, alrededor del 2010, 2011. Tenemos que avanzar ahí. Va, mi visión era que iba todo hacia ahí. O sea, no eran las redes sociales, era un medio más y era muy fuerte y los medios empezaban a trabajar en ellos. Ahí estoy yo trabajando en, en temas de, de, bueno, de tecnología. Empezamos a trabajar eh, en, en, en ese medio y un día armo reuniones con empresas, las más importantes de Argentina en temas de, de medios y lo que es redes sociales, tecnología. Siento a una a directivos de una empresa, siento al siento del otro lado al director de eh, la empresa de medios, y yo en el medio, y digo, bueno, trabajemos en lo que es una estrategia digital. Y en ese momento... Después de escuchar una buena propuesta de, de lo que eran en ese momento los, los, los directivos de Facebook, mi, el, mi jefe le dice, y bueno, ¿por qué no hacemos un sorteo eh, para que los oyentes viajen a Silicon Valley a conocer las oficinas de Facebook. Ahí yo entendí que era el momento donde yo me tenía que ir porque no había entendido nada el de lo que era una estrategia digital y cómo podíamos avanzar. En ese momento me la aguanté en el medio, seguí creciendo y dije, esto no es para mí, había un tope de, de crecimiento en lo que es tecnología y, y cambio radical en, en lo que es lo, lo digital y los medios. Me fui, hice un arreglo, estaba con mucho tiempo, me había quedado digamos, sin trabajo. Yo también había decidido no trabajar más en medios por un tiempo para ver dónde yo encajaba en esto de la tecnología y el cambio digital. En ese momento me sumo en la, en la foto anterior... Es un espacio de coworking. Yo no entendía nada de lo que era emprender, de qué era sustentabilidad, de lo que era modelo de negocio, negocios. No entendía nada. Y en ese momento me sumo a una startup, armo un equipo, me sumo a ese equipo. Tenía ahorros de, de ese medio, que, de ese trabajo de último trabajo que, que me había ido. Estaba muy bien económicamente. Entonces, lo que hice es invertir en, en esta startup que también empezó a crecer muy fuerte, fondos en un año, muy, fue un año muy fructífero para la startup. Yo también me sumo como directora de, de comunicaciones. Empezamos a crecer, llegó un momento donde ese crecimiento empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y yo me, me voy a hacer otros proyectos como freelance y la startup sigue y al año quiebra. Ese fue mi primer fracaso y el anterior lo puedo tomar también como un fracaso en los medios porque no pude llegar a mi objetivo que era llevar los medios a una convergencia digital. Este es un proyecto que descubro, que es eh, ahí empiezo a descubrir lo que es la tecnología cívica. Me gustaba la tecnología, lo digital, y empiezo a entender que mi rol eh, podía encajar con lo que tiene que ver tecnología cívica, para los que no saben, es generar soluciones a problemas sociales, pero desde una persona que no está ni en el sector público ni privado, puede ser cualquiera de ustedes, y en ese momento lo era yo. Fue un éxito eh, eso me ensanchó mucho lo que es el pecho y dije, bueno, esto es para mí. Me encantaba porque eran datos, yo trabajo en datos abiertos, en su momento trabajaba en datos para generar eh, proyectos de investigación. Eh, tecnología, armo un equipo y empiezo a, a crear la idea o a desarrollar la idea, mejor dicho, de lo que es generar una fundación. Yo en mi vida había pensado que podía generar una fundación o pensar en trabajar en una fundación. porque una fundación? En ese momento, cuando estábamos en este proyecto, empezaron a caer otros proyectos, hubo fondos, hubo apoyo económico para que este proyecto, que yo quiero saber que en el 2015 lo, lo, lo desarrollamos para fortalecer a la ciudadanía con conocimientos de, de información y lo que tiene que ver las elecciones. Eh, salió 18, 20 y medio, fue muy famoso. Y empezaron a caer varios proyectos, Yo estaba en varios. Cuando armo este equipo necesitaba no solamente una cintura, sino lo que es una institución que, me, que, me, que se ese paraguas para poder generar más proyectos y realmente crecer en lo que yo empezaba a trabajar y que había descubierto que me interesaba. En este, esta foto es como una de las... Todas estas fotos las pueden encontrar en, en Instagram, pueden seguirme ellas García, así que All right. <risa> aprovecho. Eh, esta foto está, es un momento muy crítico porque cuando empiezo a trabajar en proyectos cívicos, eh, empiezo a generar diversos eh, proyectos, alianzas y demás y empezamos a trabajar en lo que es la incidencia en el sector público desde lo social, a pensar en trabajar en procesos de colaboración con gobiernos y trabajar en proyectos donde podíamos desde la sociedad civil, como una organización, generar impacto. En ese sentido eh, empezamos con una estrategia que implicaba fondos. Eh, los fondos no llegaban, aplicábamos a un fondo y no llegaba aplicábamos a otro fondo y no llegaba. Los servicios que podíamos dar tampoco eh, se pagaban a tiempo, lo que era un mes, eran dos meses, tres meses, cuatro meses. El 2017 fue el peor año de mi vida en mi carrera profesional. Ese año quedé sin dinero, sin ahorros, eh, sin fondos, sin apoyo, sin equipo. Eh, una situación sentimental horrible porque claramente impactó a mi pareja. Eh, Impactó en todos los sectores que a uno les puede sensibilizar y para continuar un camino. Ese momento tuve que tomar una decisión porque me encontré sola, tenía hasta posibles juicios porque claramente no podía pagar a mi equipo, de lo que era ese éxito de haber armado un equipo, de haber armado en, en poco tiempo, de haber aprendido a lo que era emprender desde lo social. En Argentina es una organización, es un hito, porque sí, para, seguramente en la sala hay muchos emprendedores eh, y emprender en lo social es muy, mucho más complicado porque si para una startup o una empresa ya es complicado en Argentina, acá no hay ecosistema, no hay entorno de apoyo para lo que es una organización social, salvo cooperación internacional o servicios o, o dos o tres formas de eh, sustentabilidad porque al fin y al cabo no vivimos de lo social ni del aire, simplemente es generar recursos para trabajar en proyectos que generen ese impacto. En esta foto yo me encuentro sola y digo, bueno, acá tengo que hacer algo. Yo no quería volver al sector privado ni quería tampoco ir al sector público, eran alternativas. Quería seguir porque yo tenía, eh, había descubierto realmente lo que era el emprendimiento social, lo que era generar. Había logrado una fundación. Entonces, tenía esas bases, pero no tenía un entorno. No busqué ayuda. También eso fue parte de uno de mis grandes fracasos, eh, en no buscar en esas alianzas. Eh, haber perdido todo me llevó a, volver a generar una nueva estrategia. Y ahí vienen esa nueva estrategia. Y un poco esta frase, si bien no es una, fla, una frase de cabecera, pero que realmente es algo que me ayudó en estos 15 años desde mi profesión y en estos, creo que mi vida pasaron por fracasos y éxitos todo el tiempo. Muchos los conté recién. Eh, pero tengo una fuerza interna que es se las quiero trasladar, que es, realmente se puede, lo que uno puede pensar, lo que puede idear, lo, lo que puede generar, realmente en algún momento va a caer, en algún momento lo van a poder hacer. Tengo aprendizajes de, de todos los fracasos que estuve, fueron tres. Uno, pónganle foco al proyecto que quieran, a la idea que tengan, síganla porque en algún momento la van a poder concretar. Segundo, el segundo es eh, uno que lo dijo Muscari y es, y es muy importante, que la derrota realmente es una oportunidad. Eh, yo estuve llena en mi vida profesional de derrotas, pero tuve aprendizaje. Si hoy la fundación es, no es un éxito, pero realmente está en crecimiento y todo lo que perdí lo volví a recuperar. Volví a recuperar mis ahorros, volví a recuperar mi estructura que había perdido completamente. ¿Pero por qué? Porque continué... Mantuve el foco y logré poder generar eh, de nuevo la fundación que casi más cero la quiebra. Así que muchas gracias.